Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a qué hora estés escuchando este video. Yo tomando unos mates. Luna en casa 12 en los signos de agua. Cáncer, escorpio y piscis. Con esto terminamos con el ciclo de la interpretación, las frases clave para la luna en las 12 casas y en los 12 signos. Recuerden, si manejan bien esta base, van a manejar todos los conceptos básicos de la astrología. Entonces, si no entienden este video, es porque no vieron los 311 anteriores a este. Este es el video 312. Eh, les pido que vean, yo les voy a dejar acá en este costado, al final del video... Eh, una cajita de descripción un rectángulo donde pueden ir a la lista de reproducción y ver desde el primer video bueno, vamos hoy con esta configuración pero antes les pido por favor, denle like al video, si no están suscriptos suscríbanse al canal ustedes no saben cuánto me ayuda eso a mí y a ustedes no les cuesta nada le dan clic a la campanita, ya que están, para que cada vez que subo un nuevo video les avise, estén atentos a recibir el nuevo video. Y además, como si fuera poco, déjenme un comentario y compártanlo con sus amigos, con sus amigues, con sus amigas, con sus familiares, con personas que crean que les puede llegar a interesar esto de la astrología. Eh, esta es una Herramienta maravillosa de autoconocimiento, de desarrollo personal. Es ma verdaderamente maravillosa esta herramienta. Así que bueno, vamos entonces ahora sí a la clase de hoy. Que vamos a ver la luna en cáncer, la luna en casa 12 y la casa 12 también en cáncer. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar por... Luna en casa 12, empático, compasivo, hipersensible, son las tres palabras claves de esta luna. ¿De dónde pueden sacar esas palabras claves? De acá, de este librito que lo escribieron los alumnos del CAF, del Centro Aprender Astrología Fácilmente. ¿Cómo, tienen, cómo pueden obtener ese librito? Muy fácilmente, entran a patagoniaastral.com, nuestro portal de astrología, el portal de astrología del CAF Y ahí gratuitamente se lo pueden bajar en PDF Y si quieren tenerlo en papel, lo pueden comprar también ahí en la página eh, en, nuestro, en nuestra dirección web en el mundo Bien, Casa 2 en Cáncer Temor, desórdenes, impopular, luna en cáncer, protector, sensible, intuitivo, como palabras claves positivas, como eh, palabras claves en sombras, hipersensible, vulnerable, inestable. Y las frases clave que hizo Mildred Peraza, gracias Mildred, astróloga certificada por el CAF, eh, Dice que podríamos estar hablando de una persona hipersensible que el temor de ser impopular le causa inestabilidad emocional. Bien, ahora si esa luna en casa 12 que es empático, compasivo, hipersensible, eh, la casa 12 en vez de estar en cáncer estuviera en escorpio que... Representa las persecuciones, las, eh, la, todo lo relacionado con lo policíaco, los retiros. Y esa luna estuviera en escorpio en vez de estar en cáncer, que representa lo emocional, lo sanador, lo íntimo, el apego a las cosas, la manipulación, la pereza. Podríamos estar hablando de una persona muy empática que muchas ocasiones de dolor necesita retirarse en su intimidad para regenerarse. Bien, ahora si esa luna en casa 12, que es empático, compasivo, hipersensible, la casa 12 estuviera en Pisces, que representa la tristeza, el espionaje, la guerra y la luna estuviera en Pisces, que las palabras clave son intuitivo, idealista, hipersensible, depresivo, vulnerable y victimización, podríamos estar hablando de una persona que su hipersensibilidad lo lleve a padecer constantes estados de tristeza, haciéndolo muy vulnerable a caer en fuertes depresiones. Bueno. Espero que te haya gustado. Esta última clase. De esta luna. Recorriendo las 12 casas. Y los 12 signos. Esta triple combinación. A partir de mañana. Vamos a hacer. Durante los últimos ocho días. De este ciclo de videos. Eh, cartas natales de famosos en la que vamos a ver la combinación de el sol en un signo y en una casa, que ya lo aprendimos la luna en un signo y en una casa, que también lo aprendimos y el aspecto que formen entre sí o sea, si el sol y la luna están en conjunción, juntitos, si están a 60 grados, si es, que es un sectil, si están a 90 grados, que es una cuadratura, si están a 120 grados, que es un trígono, o si están a 180 grados, que es una oposición. Y con eso vamos a tener... Una base muy sólida en astrología. Así que no te pierdas ninguna de las clases anteriores, pero tampoco estas ocho clases que son muy importantes. Con eso finalizamos el año y el próximo año eh, vamos a ver todos los otros planetas. Les mando un abrazo enorme a todos, a todas, a todes. Nos volvemos a ver mañana, sí, claro que sí, como todos los días.